Sé que el amor no es una estafa Y que cuando no se acaba Intente que no me veas llorar Que no veas mi vida. Pero las cosas no son siempre como las soñamos A veces podremos pero no llegamos Nunca dudes de aquí voy a estar Háblame que te voy a escuchar la vida me tratan así Voy a ser duetre Solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad ¿Qué le crees? Si de anestesia dolor Haces que me sienta mejor Para lo que necesites esto Viniste a completar lo que soy. Se nos limpió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se pone la otra mejilla Aprender a perdonar es sabios. Que solo te salga mal de esos amigos. Si las cosas se dañan o no se botan Se deparan Los problemas se afrontan y se encaran hay que reírse de la vida A pesar de que derran las heridas Se han entregado entero el corazón Aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es mi felicidad Y estar contigo Una sonrisa tuya es mi debilidad Quererte, sirve de anestesia dolor que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Si te de anestesia dolor Haces que me sienta mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Yo soy Umi, gracias por ver este video Si fuera de tu hablado, dale like, comenta que te pareció Y suscríbete, hasta la próxima Y corre, ya quedó Perfecto, vámonos a descansar Miku, ¿dónde está Gaku? Se fue con Miski, dijo que le iba a ayudar a preparar su cargo Pero ella ni tiene cargo Muchas gracias por querer ayudarme No te preocupes, para eso estamos Y tu cargo Jeje, realmente te llamé porque quería decir que Vámonos ya que... Bueno, luego hablamos.